Y Mark Ritz El mundo de Big Man Hoy les ofrecemos jabón, Big Manía y motores sé. cámara, acción oh. Hola, Josie Hola, Big Man ¿Tenemos correspondencia que contestar? Como siempre Bueno, para eso estoy aquí Oh, a propósito. Los flamencos comen con la cabeza volteada porque filtran la comida, que son algas que encuentran en las pozas, al poner su cabeza al revés y sacando el agua a través de su pico. <risa> creo que yo a veces hago lo mismo. <risa> sí, creo que debemos ir a la siguiente pregunta. Sí. Sí. Oh, oh, oh. Y no olviden...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 ¿Ah? Tal vez esto ayude no, eso jamás lo he tocado Tómalo, úsalo sabiamente, Luis oh, Me llamo Josie Lo siento, debo volar Y no olviden que lucho contra las impurezas ¿Quién era ese hombre sin máscara? Vaya, ese es un trabajo limpio Y alguien debe hacerlo Oh, Big Man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 ¿Acaso dije Rai? Hablaba de mí. Yo quiero salir con la bella maquillista. ¡Maquillaje! Gracias, Lester, pero necesito algo sucio. ¡Oh! Aquí está Bobo, el muñeco oficial de pruebas. ¡Qué conveniente! Y miren, su abrigo está sucio. ¡Aún más conveniente!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 ¿Cómo entrenar a sus latas a seguirlos y a volver? Y créanme, se puede con Big Man. ¡No se muevan! <risa> ¡Prepárense! ¡Es hora de abrir sus cerebros! Aquí está, el coloso de la claridad, el rey de lo trivial, el mejor informado de todo, el verdadero, el único, Bigman. Ustedes los compran, yo los frío. ¡Dénmelos! No, tienen un sistema de enfriamiento único. Yo he visto sudar a las aves. ¿Qué ave has visto sudar? A Larry Ave. Hablando de aves, ¿sabían que los pájaros carpinteros usan sus picos como picayelos en invierno? ¿Para qué los usan en verano? ¿Como abren latas? Ay, no, no seas ridículo. Los usan para sacar corchos. El pájaro carpintero es la única ave con oficio. Oye, Big Man, por aquí. Nosotros usamos nuestros picos como picayelos todo el año. Calma, Shh, no tan fuerte. ¿Por qué no? Porque si esto se sabe, te conocerán como el picayelo. Picayelo. Pregunta. Nicolette Ulrich de Spartansburg, Carolina del Sur, pregunta. Antes de recargar, ¿cuántos disparos puede hacer una mofeta? 23 tiros y descansan después. No sabía que jugaban baloncesto. Y no juegan. Lo que Nicolette desea saber es cuánto del líquido oloroso puede lanzar antes de que se prepare para hacer su próximo tiro. Y la respuesta es... Suficiente para seis disparos. Y créanme, ninguno de esos disparos los podrían evitar ustedes. Pregunta. ¿Cuál es el rendimiento de combustible de los portaaviones? En el campo o en la ciudad. Mm. De hecho rinde 4 centímetros por litro, pero claro... ¡El, el kilometraje varía, señor! Por otra parte, una mariposa monarca puede volar 990 kilómetros sin comer. Como ven, rinde más que un portaaviones. Sí, pero trata de aterrizar un avión en una mariposa monarca. Hablando de monarcas, sabían que el pingüino emperador no vuela... No canta y no construye su nido Lo único que lo acerca a las aves son sus plumas ¿Sabes qué, Don? ¿Qué? Creo que pertenecemos a la realeza ¿Por qué lo crees? ¿Puedes volar? No ¿Puedes caminar? Ah uh Ah. -uh. ¿Construyes nidos? Ni siquiera lo intentaré Pero tienes plumas Claro que sí Entonces tú eres un emperador ¿A, a quién ordeno? Um, al control remoto, pero déjalo con Big Man Bien Yo sí, <risa> dispárame otra pregunta Recordatorio Recordatorio. Oh, oh, recordatorio Disculpen, es mi reloj. Sí, ese reloj sería molesto en los cines. Me recordó que es hora del reto de Big Man! Yo los reto a que una lata venga a ustedes cuando la llamen. ¿Cómo cuando llamas a un perro? Ese es el reto. Tengo un reto para ti, Bigman. Te reto a que recibas atención médica. Mm. Denme la prueba. Gracias. ¡Miren esto! Te ordeno que vengas para acá inmediatamente. Muy bien, muy bien. ¡Qué linda, qué linda! Bien, Big Man, ¿cuál es el truco? Lester, cuando estás del lado de la ciencia no se necesitan trucos. Esto es lo que necesitan. Una lata grande. Dos tapas de plástico. Una banda elástica. Dos palitos, un par de tijeras, cinta aislante y una pesa. Usaremos algunas baterías porque tienen el tamaño y el peso para que el experimento funcione. Ah, y nunca olviden que si desean hacer los experimentos en su Oiga. hogar, hagan lo igual nos que hablando. nosotros. Y solamente, Silencio. y dije solamente, con un adulto. Supervisando. Ajá. Gracias. Usen un abrelatas para retirar ambos extremos de la lata. Sean muy cuidadosos con su abrelatas. Yo no lo fui. Tomen sus dos tapas de plástico y usen unas tijeras. Perforen un agujero en el centro de cada una. Así. Tengan mucho cuidado con las tijeras. Yo no lo tuve. Tomen la banda elástica y hagan un nudo en medio. Así. Después pongan unas pesas. ...como dos piedras o un par de baterías, a uno de los hilos de la banda elástica. Traten de ponerlas en medio, como estas dos. Aquí tengo una lata transparente para que puedan ver cómo funciona. Pasen la banda elástica por el agujero de una de las tapas y sosténganlo a la tapa con un palo. Después pongan la tapa en la lata y pasen la banda a través de ella. Y con las bandas elásticas, sí. cuidado, pueden romperse. Fijen la banda elástica a la otra tapa con el palo del mismo modo que lo hicieron con el primero Y justo frente a sus ojos ¡Regresa! ¡Regresa! Ven para acá, ven para acá ¿Ustedes sabían que lata al revés se dice a tal? De acuerdo, ¿cómo funciona? Cuando la lata se aleja de mí, la banda elástica se dobla sobre sí misma al doblar una banda elástica, se almacena energía en la banda elástica. ¡Igual que en estos aviones de juguete! A veces, Sara, oveja negra, regrese, regrese. Cuando la banda elástica está doblada por completo, la lata deja de moverse. La energía en la banda elástica debe ir a alguna parte y se utiliza en desdoblarse. Eso provoca que la lata se mueva y regrese hacia mí. Y todo esto, aunque usted no lo cree... Uh, sí. Me gustó más el atal. ¿Vieron el atal? En un momento, les mostraré cómo funciona el auto. ¡Oh, es sencillo con explosiones! ¡No digas más! ¿O oh, no lo verán? ¡Oh, no! Los conozco. Volverán por la explosión. Ah, uh, no. De hecho, no tengo idea de por qué alguien puso una piña en una pizza. Pero gracias por llamar, Hank. Sí, gracias. Cuídate. ¿Otra pregunta de pizza? Y son las más difíciles. ¿Ah, sí? Sí. Prueba esta. Ah, oh, es de Rick Stubblefield de Conifer, Colorado. Rick pregunta: ¿Cómo es que funciona un auto? Bueno, Rick Stubblefield, la respuesta es sencilla: ¡Con explosiones! Uh, sé que esto significará más trabajo para mí después, pero... ¿Cuál es la respuesta no tan sencilla? ¿A qué te refieres con que explota? ¿Tú? Primero responderé la pregunta de Josie, <risa> porque yo... <risa> es típico. <risa> no es típico, porque es una mujer. La gasolina es muy explosiva. De hecho, tiene el mismo poder explosivo que la dinamita. ¡Vaya! Y respecto a tu pregunta, Lester, yo creo que. Eh, eh, ¿Cuál fue tu pregunta? Uh, la olvidé. Mm. Rey, ¿podríamos escuchar la pregunta de nuevo? ¿Cuál es la respuesta no tan sencilla? Ah, gracias, Rey. No seríamos nada sin la magia de la repetición instantánea. ¿Cuál es la respuesta no tan sencilla? Para entender todo esto, debemos entrar al interior de un motor y ver los pistones, las válvulas y el cigüeñal funcionando. Usaremos este modelo para explicar cómo es que el motor de combustión interna funciona. El pistón funciona en cuatro pasos o tiempos. El primero es el de admisión. Esta válvula se abre... ...y el pistón desciende llenando de gasolina y aire el cilindro. Los puntos rojos son gasolina y los azules son el aire. El segundo tiempo es de compresión. En la compresión, la válvula de admisión se cierra y el pistón asciende comprimiendo o estrechando a la vez a la gasolina y al aire. ¿Ven cómo de pronto tienen menos espacio? Y al tercer paso se le llama tiempo de potencia. Aquí la válvula de admisión y la válvula de escape se cierran. La gasolina y el aire se inflaman cuando la bujía lanza chispas. ¡Mmm! El vapor de gasolina explota y los pistones corren hacia abajo. Ahora viene el paso número cuatro, el tiempo de escape. Aquí, la válvula de escape se abre. El pistón va hacia arriba, empujando el humo hacia la atmósfera. Este, este ciclo sucede una y otra vez a un ritmo muy veloz. ¡Observen! ¿Cómo logran las ruedas girar? Y ahora... ¡Vamos de paseo! Cuando pedalean, sus piernas suben y bajan, igual que los pistones en un motor. Esta cosa conectada a los pedales se llama manivela. La manivela está conectada aquí por medio de dos piñones. Este piñón de acá, este otro y una cadena. Todo esto convierte el movimiento en movimiento rotatorio. Muy bien, así es como funciona una bicicleta. Pero voy a recordarte algo. Continúa. Estamos hablando de autos. Ah, el auto es muy similar. Los pistones mueven una cosa llamada cigüeñal, que es como el piñón en la bicicleta. En vez de conectarse a la rueda por medio de piñones y cadenas, el cigüeñal está conectado a las ruedas por engranes. ¿Se han preguntado por qué los neumáticos en los autos son negros? Los fabricantes agregan la sustancia llamada carbón a la goma. El carbón hace a la goma más fuerte, más resistente. Si sus neumáticos no tuvieran carbón, desaparecerían en algunos kilómetros. ¡Como la goma en el borrador de su lápiz! ¡Ya terminamos! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! Este fue el mundo de Big Man. ¿Qué te parece? Ahora sabemos cómo funciona un auto. ¿Tienes alguna pregunta? Solo una. ¿Cuál? ¿Qué es un auto? Hoy. Creo que fue suficiente televisión por hoy. Creo que ya te vi lo suficiente. ¿Qué?